Ben 10 Protector de la Tierra es, sin lugar a dudas, un juego muy icónico basado en la serie. Así que en este video revisaremos la historia del mismo. Espero apoyar este video para traer la historia del resto de juegos. Prólogo Esto a modo de contextualizar la situación en la que se encuentra nuestro protagonista. Ben Tennyson es un niño de 10 años que en sus vacaciones de verano descubre un aparato llamado Omnitrix. Este tiene el ADN de 10 aliens en un principio, pero posteriormente se irá incrementando con el paso del tiempo. Junto a su abuelo Max y su prima Gwen, recorren el país en busca de aventuras. Historia. Nuestra aventura comienza en el Gran Cañón, en el camper del Abuelo Max. Un insecto robótico se adhiere al Omnitrix, llenando sus tanques de energía. Al día siguiente, un meteorito impacta en la cercanía del camper. Ven al área de su acceso a transformarse, queriendo usar a XLR-8 para llegar rápido, pero este está mal funcionando y no se activa. Luego de correr el Gran Cañón repleto de robots de Vilgax y darse cuenta que solo cuenta con dos alienígenas en su roster, un gigante robot lo estaba persiguiendo el cual había sido enviado en el meteorito antes mencionado. Acorrala a Ben y este se enfrenta directamente contra el robot. Luego de dañarlo a tal punto de romperle su armadura, Ben convertido en cuatro brazos agarra el núcleo de este robot, destruyéndolo. Un cristal de color verde aparece entre los restos del mismo. Al agarrarlo, se le agrega a su reloj un nuevo alien, XLR8, dejando la duda de dónde está el resto de los cristales, dándose cuenta que han sido engañados, ya que justo cuando Ben pierde aliens, comienzan a enviarles robots para detenerlo. Siguen su viaje, yendo a Mesa Verde. En el camino, Gwen menciona que no tiene sentido, y que la mayoría de enemigos de Ben están en el proyector, y que de allí nunca ha escapado nada. Seguido a ello, Ben ve un grupo de Caballeros Eternos desde la ventana del camper que están siendo atacados por robots de Vilgax. El abuelo menciona que puede ser obra de Noche. Luego de recorrer Mesa Verde y enfrentarse a los Caballeros Eternos y a más de un campeón eterno, Ben es emboscado, teniendo que pelear con una gran oleada de Caballeros. Una vez que los derrota, le preguntan qué sucede. Enoch está en el Área 51 para aniquilar a todos, Quiere usar la tecnología para la liberación mundial. Dados que les contaron que Noch se hallaba en el Área 51, deciden ir en su casa. Deben impedir que Notch o Vilgax ponga sus manos en la tecnología. Ben se convierte en fuego y les hace frente en la base del Área 51. Luego de adentrarse en la base y derrotar tantos robots como a caballeros, llega al punto más alto, donde se encontraba Noch, Subido en un gigante robot, este salte con una espada comienza a pelear contra Ben. Una vez Ben derrota a Noch, este menciona que quiere evitar el inminente cataclismo, tratando de preservar la especie y salvar a la humanidad. Se sube en su robot y sale volando, diciendo que usará el cristal de Lometrix para potenciar sus fines. Luego de pensarlo, llegan a la conclusión de que Notch se dirigirá al embalse de Hover. El robot de Notch se llama Cruzado Armotrón y comienza a pilar contra Ben. Este lo electrocuta, debilitándolo. Una vez que el robot estaba tirado en el piso, Cuatro Brazos acaba con él. Ben recoge el cristal nuevo y recupera a Cannonbolt. Una vez derrotado a Notch, cae otro meteorito. Ben tendrá que hacerle frente a otra docena de enemigos. Luego de eso, van a San Francisco. Justo cuando ven a Kevin Once, sediento por venganza, quien salió desde el proyector. No venía solo, una pequeña larva aparece junto a él. Luego de ben recorrer la ciudad y derrotar robots, se da cuenta que Kevin había escapado y que el abuelo Max lo siguió. Por ende, tendrán que ir en su ayuda, yendo al aserradero y encontrando al camper bloqueado por un árbol con diamantes. En lo profundo del bosque, Ben encuentra al abuelo Max, atrapado, y a Kevin 11 que estaba esperándolo. Se enfrentan y Ben lo vence, atrapándolo una vez más en el proyector, mientras piensa en el próximo paso. Escuchan en la radio que una planta está controlando todo, así que pelean contra diversas criaturas que asemejaban un lagarto y una planta. Una vez Ben derrota a todos, escucha que en Seattle hay otra plaga de plantas, por lo que van, encontrándose en la punta de una torre una criatura planta. Esta planta era la que vimos anteriormente que salió junto al portal junto a Kevin11. Con ayuda de Cannonbolt, Ben lo derrota con facilidad para luego hacerla estallar con fuego. Él soltó otro cristal del Omnitrix, desbloqueando a Wellvine, y coincidiendo que la planta debió sus poderes por el cristal de Wellvine. Luego de toda la investigación, solo una persona puede estar detrás de esto. Mientras tanto en el espacio, Belgax molesto por la incompetencia de sus secuaces, que aún con cristales no son suficientes, tiene la ayuda de un personaje más, de Scare, el terror. Dándole acceso a otro cristal, y yendo en la búsqueda de Ben. Antes de seguir con el viaje, hacen una parada en F.I.G. Mounds, donde Ben siente miedo, Well lo molesta pero justo aparece en la ventana del camper un loboan, Ben recorre el lugar, llegando a un subterráneo oculto, con tumbas y momias, al adentrarse en la cueva, Ben llega a un lugar donde el ritual, Hex estaba en el salón, quien busca impedir que Ben detenga sus planes, Ben derrota a Hex, pero al derrotarlo, Sesker sale de su interior, con la aparición de Sesker, decide ir al monte Rushmore, donde está la base de los plomeros, ya que llegaron a la conclusión de que él robó la pistola proyector, y que la seguridad de la base era alta y que nadie podía entrar. Es cuando se llena de los y robots de Vilgax, momias y transilians. Luego de recorrer la base y posteriormente recorrer el monumento a Rushmore, al llegar a la zona principal, Syscare ya había robado la máquina, el amplificador estéreo. En resumen, un portal para abrir el proyector. Siguen el viaje con tal de detener a seisker encontrados en el camino más enemigos, incluso, pelear sobre un tren. Mientras tanto, Vilgax agradece el buen trabajo a Sisker, dándole otro cristal y yendo en su búsqueda una vez más. Ben persigue a Syscare a un teatro, en el cual posee a distintos aliens para hacerle frente a Ben, pero Ben logra sopreponerse con ayuda del Sol. Aun cuando Sesker decía que Ben lo tenía imposible, Ben logró derrotarlo, con ayuda del abuelo Max, quien lo regresó al proyector. William se entrega de otro cristal del Omnitrix, desbloqueando toda su potencia. Lastimosamente aún faltaban muestras de ADN, por lo tanto cristales. Mientras Ben recuerdos de la historia, distintas criaturas mutadas están aterrorizando el lugar. Curiosamente, los aliens a los que Ben se enfrenta son mutaciones de los aliens que no tienen su reloj, como insectoide y bestia. Luego de ver las mutaciones llegan a la conclusión de que el Doctor Ánimo está detrás de todo esto. Justo cuando lo deciden, Gwen es secuestrado por Ánimo. Corriendo en su búsqueda encuentran en el pantano a Clancy. Luego de que Ben lo derrota, este es amarrado y se le pregunta dónde está Ánimo y Gwen. Pero este solo se burla de la situación y menciona que está creando una nueva base, llegando a New Orleans donde está infectado en mutaciones de Ánimo, añadiendo esta vez a un oso de diamante. Luego de recorrer toda la ciudad llegan a la conclusión de que la base de Ánimo es en una plataforma petrolera. Yendo al rescate de Gwen, Ben se enfrenta a Ánimo, quien está dentro de un traje de gorila gigante. Salvan a Gwen y ella escuchó conversaciones entre Virgax y Ánimo. Ellos buscan absorber el planeta al vacío nulo. El equipo Tenison se dirige hacia Washington DC. Pelean contra un par de enemigos y luego descubren que no podrán tener ayuda del gobierno. Pero el abuelo Max decide ir de todas formas. A cabo cabañeral. El lugar está vacío, ya que todos se han ido. Luego de adentrarse en la base, encuentran cohetes, los cuales soldan en el camper. Se van al espacio y entran a la nave de Vilgax. Mientras Ben se encargará de Vilgax, el abuelo Max y Gwen destruirán el proyector. Vilgax ingresa en una máquina y se hace gigante. Ben con la ayuda de todos sus aliens le dará frente, con XLR8 golpeará unos interruptores para drenarle la energía a Vilgax Este al estallar, su absorción explota Con ayuda de Cuatro brazos forcejea con Vilgax y sus fuentes de energía explotan nuevamente, volviendo a su tamaño normal Con ayuda de Cannonbolt, Ben se impulsa y lo golpea desde el aire Con ayuda de Wildvine, esquiva la electricidad que vierte Vilgax por el suelo y Ben lo golpea columpiándose Cuando Vilgax está contra la pared, Cuatro brazos lo golpea, Cannonbolt, luego XLR8 Walven le entierra las espinas y Fuego le lanza una enorme bola de fuego. Y Ben abre la puerta de la nave. Vilgax sale volando hacia el espacio. Ben finalmente encuentra el resto de los cristales. Ben trata de sacarlos, pero comienza la autodestrucción de la nave. Tanto Vilgax como su nave son enviados al proyector. Finalmente terminan todos felices queriendo ir a comer algo. Mientras en el proyector, distintos robots pequeños comienzan a reparar a Vilgax. Antes de terminar la aventura, el camper quedó en el vacío nulo. Ben cuenta el de salvarlos se enfrenta a oleadas de enemigos varios. Una vez derrotados, Ben se enfrenta nuevamente a los enemigos encerrados en el proyector. Enoch, Kevin 11 Clancy, incluyendo a Six-Six. Y finalmente es el término del videojuego. Ben 10 Proyector de la Tierra. Espero les haya gustado este video de historia. Traté de resumirlo. Si bien había muchos puntos donde prácticamente era lo mismo, como recorrer el mapa, ya que es un juego de plataformas, seguía teniendo una buena historia.